Hola amigos, bienvenidos al tercer vídeo de esta serie sobre geotargeting, sobre cómo segmentar a personas según su localización. El vídeo de hoy trata de la última parte del proceso, que es cómo demonios sabemos que una persona a la que hemos impactado con un anuncio, luego viene a nuestra empresa, a nuestro local, a nuestro negocio. Se puede saber con el Food Traffic Attribution. El Food Tracking Attribution también es conocido como In-Store Attribution, o sea, se atribución en tienda. Quedaos con este concepto, atribución en tienda. ¿Qué es esto de atribución? Básicamente, esto va de medir conversiones. Lo que queremos saber es, si hemos lanzado una campaña como la que os explicaba en el anterior vídeo, en el vídeo número 2 de esta serie, si hemos lanzado una campaña geolocalizada, queremos saber si estas personas han acabado viniendo a comprar a nuestro negocio. Y esto sí, se puede hacer. ¿Cómo? Pues con la misma técnica que os explicaba en vídeos anteriores. Os dejo aquí el enlace al primero y el enlace al segundo. Básicamente es información de las aplicaciones móviles que es compartida y se puede usar para hacer publicidad con una precisión de hasta 50 metros de un punto concreto. Y si habéis visto el vídeo anterior, sabréis que estábamos analizando el caso de los concesionarios. Pues bien, habíamos llegado a que habíamos lanzado una campaña en concesionarios de la competencia y ahora estábamos mostrando anuncios a esas personas que habían estado visitando a los concesionarios cercanos de la competencia, de otras marcas. Y estamos atrayéndolos hacia nuestro concesionario. Si vienen... Y pasan nuestro geo vallado, que os explico en el primer vídeo, contaremos cómo que esas personas son conversiones. Es decir, podremos contar si 1, 2, 3, 10, 50 personas de las que hemos mostrado anuncios, de las que hemos impactado con nuestra campaña, han acabado viniendo a vernos. ¿Te imaginas anunciarte en los medios online que visitan tus clientes? Prueba UniAd, la plataforma de publicidad programática con la que consigues campañas efectivas. Sabed que estas técnicas que hemos explicado durante estos tres vídeos son muy nuevas pero cada vez más populares. Si tenéis un negocio físico, bien sea un restaurante, un gimnasio o cosas mucho más grandes, puede interesaros muchísimo el localizar a esta gente que o bien viene a visitaros o va a visitar a vuestra competencia y empezar a impactarles con total precisión. Os invito a que le deis una vuelta y penséis en todas las posibilidades que hay y nos dejéis comentarios si tenéis dudas porque seguro que hay alguna opción que no se nos ha ocurrido que nos podéis sugerir y por supuesto si tenéis cualquier pregunta os la vamos a responder. No olvidéis seguirnos en las redes sociales y nos vemos muy pronto. ¡Hasta ahora!